Buenas noches, eh, queridos amigos, amigas, compañeros, compañeros... ...que siguen domingo a domingo, coordenada sur por Avia Ayala. Este es un programa especial, eh, tan... ...en un momento eh, importantísimo de, eh, de, la, de las circunstancias... ...por las que está viviendo atravesando el Brasil. Eh, esta tarde, a partir de mediodía... Eh, Brasil ha sido sacudido por un intento de golpe de Estado de un grupo de fanáticos de bolsonarismo que han ocupado las tres instituciones más importantes del poder estatal brasilero. El Plan Alto, el, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en una maniobra insólita, inesperada que ha estremecido a todo el mundo. Estamos eh, con eh, Andrés eh, en Sao Paulo, él todavía no se replegó hacia Buenos Aires y por lo tanto él nos va a comentar el alcance de este episodio dramático que hoy día está sacudiendo a todos los medios de comunicación ...a los gobiernos y a las sociedades democráticas a lo largo y a lo ancho del mundo. Buenas noches Andrés, bienvenido a un nuevo programa con esta, con esta eh, sorpresa, con, con este movimiento político insurreccional de una derecha neofascista que de alguna manera había sido advertida. ¿Cómo estás Andrés? Muy buenas noches. Todo bajo control, Juan Ramón, todo bajo control acá en la República Federativa de Brasil, como bien lo mencionabas, y todos seguramente quienes nos siguen saben, hoy se vivió una jornada lamentable, algo que me preguntaban varios colegas si estaba sorprendido, si me la esperaba, digo, y yo les decía, no me la esperaba y no estoy sorprendido. Quienes siguen Coordenada Sur, Juan Ramón, saben que venimos... Eh, charlando que esta es una posibilidad, que se repitiera en este país lo que se vivió en Estados Unidos con la toma del Capitolio, ahí están las imágenes, es lo mismo, ¿no? O sea, lo estábamos esperando y nos sorprendió. Me decía un colega desde Chile qué brillante la, la movida de estos ultraderechistas, ¿no? O de quienes lo organizan, los tiempos que manejan, la exactitud para, para llevar adelante su acción de alguna manera eh, agarró desprevenido al gobierno de Lula da Silva, al movimiento popular, estábamos todavía... Recién estuvo en una reunión con movimientos populares y se está ya armando una respuesta. Mañana va a haber seguramente movilizaciones. Eso es lo que está pautado hasta este minuto. Vamos a ver si se confirma movilizaciones de los sectores democráticos en defensa, obviamente, del voto popular y de la mayoría popular. Pero la noticia hoy, obviamente es que esto que vemos en pantalla, la toma de, la, de los tres poderes en Brasilia, la capital del país, y escenas que son, fíjate, Juan Ramón, calcadas a lo, a lo que vimos eh, en los seguidores de Donald Trump en Estados Unidos. Estamos viviendo una era muy peligrosa, ¿no? Demasiado, demasiado peligrosa, muy deleznable con democracias que están siendo asediadas por fuerzas políticas ultraconservadoras que están alimentando un clima de odio, de desprecio prácticamente a los valores democráticos, a la gobernabilidad democrática, a las instituciones democráticas y que esto ha ido uh, acrecentándose, ha ido escalando en la medida en que el ejemplo... Nos viene de Washington con uno de los presidentes probablemente eh, más antidemocráticos, más autoritarios y que además dispone de una mentalidad eh, autoritaria, ¿no? eh, misógina, patriarcal y racista como es Donald Trump. Este episodio golpista que ha vivido el Brasil prácticamente es el espejo del episodio golpista del asalto al Capitolio que vivió Estados Unidos hace un par de años. Y, y parece bueno, que el, no, ejemplo, el ejemplo tiende a extenderse. Sí, es, es algo que nosotros vemos tan claramente, es un escenario que veníamos trabajando, pero que sin embargo no logramos evitar. Eh... Yo quisiera que destinemos un rato a ver, a, a, a explicar un poco este fenómeno, más allá de, de que es lo mismo de lo de Trump. Siento que, no sé, ¿para quién hablamos, Ramón? Eh, es como, hay una racionalidad que está totalmente en jaque en, en estos sectores de la población. No son pocos los que fueron a, no es que son, no sé, 400 locos, 1000 locos, son un montón de locos. Pero bueno, además, ¿cómo no, cómo no se previó esto? ¿no? Eso, bueno, es otro debate. Pero a ver, vamos a pedirle, yo le voy a pedir que pongamos la imagen 3 en pantalla, si podemos mantener las imágenes divididas nuestras, así vamos charlando con Juan Ramón. Eh, es, mira, mira Juan Ramón el Twitter de... Este es el Twitter de Bolsonaro. Y este es el cinismo, yo la, la semana pasada, y ahora quiero que la volvamos a ver, la declaración por la que yo llamé eh, a Bolsonaro un psicópata la semana pasada, porque es lo que es evidentemente lo que explica esto. Presidente de la República dice, no es que no haya tuitado, no es que eh, Bolsonaro esté deprimido y no tuiteó, eh, se la pasa tuiteando y todavía mostrando los logros de su gobierno. Fíjense, presidente de la República Federativa de Brasil. Esta es parte de esta construcción demencial, Juan Ramón. Obviamente Bolsonaro es expresidente de la República Federativa de Brasil. No es el presidente de Brasil. Y no es una tontería esto en el mundo que, que vivimos. ¿Cómo se, presenta, cómo se está presentando Bolsonaro ante sus seguidores en Twitter. Porque les quiere hacer seguir creyendo que él sigue siendo el presidente de Brasil. Y esto es un problema gravísimo, Juan Ramón. Creo que ahí ya estoy viendo a uno de nuestros invitados en pantalla. Antes de saludarlo a Oliveiros, le mandamos un abrazo grande, pero vamos a repasar con él la declaración de la semana pasada de Jair Bolsonaro, porque y hoy lo dijo Lula cuando decretó eh, una intervención federal en Brasilia hasta el 31 de enero. Obviamente responsabilizó a Bolsonaro y dijo que él era cómplice de esta situación porque ha estado instigando de manera sistemática eh, o con silencio o con declaraciones hechos como el que vimos hoy, eh, o como el que estamos viviendo en la jornada de este domingo. Sí, vamos a ver la nota número uno, y lo que hay que ver es cómo Bolsonaro eh, impulsa este tipo de prácticas. Ahí está, vamos a verlo. Un Brasil no va a ser capaz de aplicar. Pode ter certeza disso. Hoje, temos uma massa de pessoas que passaram a entender melhor de política. O bem vai vencer. Temos lideranças por todo o Brasil. Mas tenho certeza... Não vai demorar muito tempo, o Brasil vai voltar no, no eixo da normalidade, da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito, do amor à sua bandeira. O Brasil não sucumbirá. Acredito em vocês. Como foi difícil ficar dois meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Acredito em vocês, acredito no Brasil, acima de tudo acredito em Deus. Temos um grande futuro pela frente. Pede-se batalhas, não vamos perder guerra. Mucho gracias a todos ustedes. Bolsonaro lo decíamos la semana pasada, admitiendo que instigó un golpe de Estado, tuvo dos meses callado buscando alternativas, lo repito, porque es muy importante, alternativas a que había perdido la elección, no reconoció la victoria de Lula y dijo que estuvo dos meses buscando alternativas. Estaba buscando cómo hacer un golpe de Estado. No tiene apoyo institucional, pero tiene apoyo de en gran parte de estos ciudadanos que hoy, al igual que los seguidores de Trump, se tomaron las instituciones de Brasil. Eh, no me quiero enojar más de lo que ya estoy e indignar más, Juan Ramón. Charlamos, o si te parece, presentemos a nuestro invitado y, y si está de acuerdo, hacemos un cortecito y luego iniciamos la charla con él. Claro que sí. Eh, muchas gracias, muchas gracias, Oliveiros. Oliveiros Márquez es un sociólogo brasilero, eh, pero además es experto en comunicación política y nos va a ayudar a entender, Andrés, qué es lo que está ocurriendo hoy mismo en el Brasil. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy, domingo, 8 de enero, a, justamente a siete días de que Lula da Silva tomó el gobierno en, eh, en el Brasil? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años para que este escenario se precipite. Para eso hablaremos entonces con Oliveiros, a quien le agradecemos muchísimo por su tiempo en Coordenada Sur, un programa de análisis geopolítico alternativo. Muchas gracias, Oliveiro. Hacemos un pequeño cortecito y nos vamos contigo al análisis. Perfecto. Estás viendo Avia Ya la Televisión, un continente de culturas. El latidos refleja los múltiples rostros y voces de la literatura, el cine, la música, el teatro o las artes plásticas. Esos que dejan huella y marcan identidad. Y es que la cultura nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros, es parte integral de nuestro ser. Latidos, marcando el pulso a las culturas por Aviala TV. Reach out, Un orgullo para toda la vida. Más que existir, transformar el mundo que habitamos. Finalmente somos quienes debíamos ser. Yo elijo vivir mi vida. Orgullosamente. Reach out, touch base. Touch base. expertos en economía y por eso te traemos Reactiva Bolivia, un programa que trae la información destacada de nuestro país. Te espero de lunes a viernes a partir de las 17 horas por Aviala, Televisión. ya Yala, Televisión, un continente de culturas. La más grande democracia de Sudamérica, la de la República Federativa de Brasil, ha sido puesta en jaque por una gran movilización en Brasilia, atacando y tomando... Las instituciones, como decía Juan Ramón antes, a una semana de la asunción de Lula da Silva. ¿Qué significa todo esto? Vamos a charlarlo con nuestro invitado y yo te dejo la posta, Juan Ramón, para que inicies el intercambio con él. Oh, Gracias, Andrés. Oliveiros, ¿cómo, cómo le explicamos a la gente este intento de golpe? ¿Qué es lo que eh, eh, ha ocurrido hoy y por qué ha ocurrido este intento de golpe y cómo se está expresando este proceso, si es que hay el riesgo de que esta movilización contra los poderes públicos se pueda extender, especialmente en aquellos estados que, que están bajo control de la fuerza política bolsonarista. ¿Cómo le explicamos al público boliviano, al público que nos sigue en Coordenada Sur, querido Oliveiros? Eh, buenas noches, eh, Andrés. Buenas noches, Juan Ramón. Muchas gracias por el invito. Eh, me disculpo por el portuñal. Ah, hablaré más de, de pasito para que, que me entiendan. Se entiende perfecto, se entiende ah, perfecto, se entiende, se entiende. Gracias. Eh, bueno, eh, hoy, hoy es más un, un acto de un rotero, de un guión eh, del movimiento de la ultraderecha que los bolivianos y las bolivianas eh, conocen eh, mucho, que que es eh, muy, muy parecido con lo que se pasó en 18-19 en, en, en la Bolivia. ¿sí? Eh, es un, un, un movimiento que viene desde años eh, 90, a princípio de los años 2000, que viene creciendo, eh, que tiene una base, una base teórica, un referencial teórico que la doctrina de Seguridad Nacional de, de tiempos de la dictadura militar en Brasil, eh, los tiene una, una base eh, social que comprende eh, parte de las fuerzas de seguridad en todos los departamentos del país. Eh, el Bolsonaro eh, eh, tiene relaciones muy, muy próximas con los agentes de, de seguridad, de, de, de todos los departamentos, las personas que, que que gustan de de tiros de caza de armas eh, que en, en Brasil en, en dos en dos años eh, más de un millón un millón de, de, de armas fue eh, importadas regularizadas eh, con estas personas es eh, una base eh, social muy, muy grande con parte eh, de los fieles de las iglesias neopentecostales. Entonces es un movimiento que viene a, a algún tiempo y que eh, con su elección en, en 2018 eh, se fortaleció, ¿no? con la, la capacidad eh, de financiamiento de estos, de estos movimientos. Bueno, hoje é um um episódio eh, que que foi eh, muito avisado a, a, a sociedade brasileira. Era claro e eh, manifestação dele, Bolsonaro, antes de, de partir para para Estados Unidos, eh, foi muito claro. Era uma senha para que seus apoyadores más radicales y más orgánicos eh, levasse a contento este, este evento de hoy. Bueno, la, la tentativa hoy no, no es de consolidar el golpe, más como Juan Ramón, tú hablaste, es de instigar que este movimiento gane una capilaridad que se exprae por, por todo el país. Eh, creo que... Eh, Ah, el movimiento del gobierno eh, brasileño, del de gobierno de Lula, eh, tendrá que romper con una cultura, una cultura eh, de Brasil. ¿no? Eh, la, la cultura política en Brasil eh, trabaja mucho con el príncipe ser ama amado. ¿no? Creo que con esses episodios de hoy, el príncipe terá que ser temido. Entonces, la fuerza eh, terá que ser utilizada, y creo eh, el ministro de la Justicia, eh, Flávio Dino, hablaba ainda poco en la, en, en la tela que, eh, que prisiones continuarán para las próximas horas. Hoy, a hora, perdón, a hora, eh, 200 personas. Uh, ya já se encontram em en cárcere uh, y, y e e si dezenas, senão centenas de pessoas deverão ser uh, también também uh, los financiadores, esto é es muito importante, los financiadores desses atos. 40 40 ônibus, 40 uh, uh, ônibus, sí. Sí. 40 sí, ¿eh? 40 ônibus que trouxeram as pessoas para Brasília. Ya foram identificados os seus financiadores, quem pagó para, para que las personas viessem para, para Brasília. Entonces, el movimiento está sendo feito para abafar uh, el movimiento golpista. Mas, las próximas horas, que, que, que vamos poder tener una leitura más, más clara. Mas, creio que no, no há caldo en la sociedad brasileña para uh, que, que la mayoría de, de la sociedad uh, embarque en una aventura golpista Oliveros, eh, veíamos hoy las imágenes de la jornada, y muchos obviamente en esta era con los teléfonos, registrando, mostrando sus rostros ¿no perciben el, el peligro jurídico que implica tomar el Capitolio, ingresar por la fuerza a, uno, a los poderes públicos, no imaginan que después van a ser eh, punidos por la justicia, no como que hay una falta de conciencia en, en, en el accionar que llevan adelante, porque además todo lo hacen con un discurso de defensa de la democracia, ¿qué, qué, qué identificas ahí? Me parece... Un poco raro. Si yo, si yo iría a tomar un poder público, no me, no me grabaría con mi, con mi teléfono haciéndolo, ¿no? Sí, sí. Es, es de la cultura brasileña que es la historia del príncipe. ¿Sí? Entonces, eh, eh, la, se cree mucho en la impunidad porque los agentes políticos no, no hacen con, con firmeza. ¿no? Es muy diálogo, muy mucha conversa pero eh, no, no muchas acciones pero eh, el código el código de proceso penal brasileño prevé que estas personas pueden ficar de 4 a 12 años en prisión pudiendo tener más años hasta 20 años por conta de la depredación del patrimonio público e histórico del país. La, el, ministro, el ministro de la Justicia es un, un ex-juiz eh, federal y ex-gobernador de un departamento. Suas falas fueron muy, muy claras. Los responsables serán debidamente punidos con toda la fuerza de la ley. Y el brasileiro tiene mucho de. De, de, de la impunidad por eso la actitud de construir uh, uh, pruebas contra sí mismo ¿sí? no, nosotros uh, uh, en, en Brasil surgió un, un movimiento uh, con un, un, un, un site para las personas encaminharem identificación de las personas que estaban en, en, en ato terrorista entonces yo Identifico alguna persona que yo conozco para enviar esta, esta información para auxiliar las investigaciones. Entonces creo que hoy, y la frase del ministro de la Justicia fue eh, muy fuerte, dice él que atos como estos nunca ocorreram en Brasil y seremos firmes en punir las personas que participaron de él para que nunca más acontezca. Entonces creo que habrá una, una mudança de, de comportamiento de las autoridades y más firmeza eh, en, en punir a estas personas que, inclusive, eh, te, tienen, eh, nosotros tenemos imagens de parlamentares estaduais, de parlamentares de, de departamentos participando de lapas, assessor, assessor do Ministério de la Defensa también participando en entonces creo que, que, que la punición verá. Sí. Eh, Oliveiros, eh, tengo, tengo la impresión que, eh, la, esta, esto que esta inquietud que tiene Andrés eh, acerca de eh, la, la, la, la libertad que se toman para ocupar las más altas instituciones políticas del, del, del Estado brasilero, es decir, esta discrecionalidad ¿no? eh, tan, también tiene que ver eh, con todo este discurso ¿no? aplastante contra Lula a quien le atribuyen que es corrupto, por lo tanto, asaltar una institución pública no va a generar Punición estatal en la medida en que Lula es un corrupto. Hay como una especie de descarga, diríamos, ¿no es cierto? Y hubo fraude, ¿no? Exacto, además dijeron, eh, Lula es corrupto, hubo fraude, ganamos, y por lo tanto esto es absolutamente legítimo. Hay una construcción social de la legitimidad para romper la ley. Y esto, este es un dato, este es un dato creo fundamental porque eso, esta construcción social para romper la ley ha tenido el, el apoyo en las bases fundamentalmente de las iglesias eh, ha tenido apoyo en algunos medios de comunicación tiene un, un apoyo muy firme en, eh, en el sector del propio parlamento ultraconservador brasilero por lo tanto eh, el, el ciudadano bolsonarista se cree ¿no es cierto? Con la potestad de quebrar la ley, puesto que sus diputados quiebran la ley, Bolsonaro quiebra la ley, Lula quiebra la ley, por lo tanto estamos en la ley de la selva. Aquí, como tú decías, se impone esta lógica del príncipe. Por lo tanto hay que temer al príncipe y ellos lo que están haciendo es encarnar esta lógica de tomar el poder por la fuerza. Sí, creo, creo que hay un, un, un otro eh, elemento, Juan, que, que existe un, un, sistema de cre un, un sistema de creencias eh, donde, donde el bolsonarismo eh, busca eh, sus discursos. Y esta franja, que es una, una parcela muy, muy pequeña de, de, del apoyo electoral que Bolsonaro tiene, esta parcela ela cree que está en una, una orden divina, una orden de Dios para hacer lo que están haciendo. Ellos creen que Dios uh, uh, que los protege, que lo, las defensas que hacen que, que son en nombre de Dios, de Dios. Entonces, más, más do que eh, eh, Lula ser eh, carimbado de corrupto, más do que las instituciones, ellos creen que sí, Dios está con ellos. Entonces, ese es una, una, una, un elemento de su sistema de creencias del bolsonarismo. Dos, eh, este sistema de creencias... Como, como todo oh, la ultradireita parte del principio que debemos eliminar, estirpar un enemigo común, sea interno o externo. En el caso del bolsonarismo, el discurso del bolsonarismo es extirpar el comunismo que está presente en las universidades, que está presente en la academia, que está presente en las instituciones y en el gobierno. Entonces, no solo no en, en, con Lula, pero uh, fuese otro que fuese, los movimientos de ellos sería exactamente igual. Mm -hmm. Oliveiros, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Oliveiros Márquez es sociólogo, está en Santa Catarina, al sur de Brasil, donde, donde también el bolsonarismo es, es muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí, sí. Acá, acá, bueno, es, bueno. hoy, hoy Andrés, perdón, hoy ya sí. uh, hay manifestaciones bloqueando las rodovías acá a partir de, le, de las 5 de la tarde ya bloquearon las rodovías acá. Acá es muy, muy fuerte. Sí. ¿Tendrá, ¿Pensás que eso podrá tener una continuidad o se va a debilitar? Es difícil preverlo ahora, ¿no? Lo, en mi opinión... No, no tendrá avance, tendrá casos esporádicos, la cala, pero no, no tendrá no fuerza, creo que no. Ok, bueno, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande y esperemos gracias. que Brasil pueda quedar en paz en los próximos días. Gracias, gracias. Muchas gracias, Nosotros... muchas gracias, Oliveiros. Un placer. Un abrazo, ministro. Gracias. <risa> Te quedó ahí, Juan Ramón, esa no te la sacas más, ¿eh? Oye, espero que no esté aludiendo a un ministerio de Dios, hermano, así que si, si esto es terrenal no hay ningún problema, cualquiera se equivoca. Sí. <risa> bueno, qué situación, ¿eh? Qué difícil. Sí, sí. Vamos sí, a hacer sí, un cortecito sí. y, y seguimos charlando a la vuelta. Mucho de lo que, de lo que hablaba Oliveiro lo vamos a ver ahora y lo vamos a analizar, Juan Ramón, en una en una aparición que tuvo Bolsonaro. vimos un fragmento en un capítulo anterior de Coordenada Sur, pero hoy lo vamos a analizar más a profundidad y a ver si lo podemos hacer también con un sociólogo amigo, si logramos conectarlo en el corte. Enseguida regresamos. Esto es Coordenada Sur en vivo. Estamos en Brasil, yo estoy acá en Sao Paulo, Juan Ramón en La Paz y bueno, en un continente también Juan Ramón que está en mucho movimiento. Perú también con mucho movimiento, Bolivia, la Argentina, no, no paramos de de angustiarnos por esta realidad que estamos enfrentando. Ya regresamos. Estás viendo había ya la televisión, un continente de culturas. Somos expertos en economía y por eso te traemos Reactiva Bolivia, un programa que trae la información destacada de nuestro país.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 Un continente de culturas. Yo Dale. nunca te he visto en el paro de Santa Cruz. No es lo mismo el derecho que el privilegio. Hay que concretizar las responsabilidades. Porque... A disputar las elecciones 2025 es el señor Luis Arce Catacora y el señor Evo Morales. La oposición ya fue. <tose>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 Estamos al aire, Andrés, vamos. vámonos entonces, eh, saludamos ya mismo a Andrés Takahashi, también colega tuyo, sociólogo, está aquí en la ciudad de Sao Paulo. Taka, un abrazo, gracias por acompañarnos estos minutos. ¿Cómo estás? Hola, Andrés, bien, gracias por la invitación. Estamos con... Acá, una cosa, Quería, queríamos analizar contigo unas imágenes para explicar un poco cómo se construye este bolsonarismo y algo que nos comentaba Oliveiros en el bloque anterior desde Santa Catarina, el vínculo con la religión, esta cuestión de que los bolsonaristas sienten que están llevando adelante una misión divina. Ahora vamos a analizar unas imágenes que tienen que ver con esto y lo vamos a hacer entre los tres. Pero primero, una valoración muy cortita, te pedimos de, de lo que significa la jornada de hoy. ¿Qué, qué pensás, si bien estamos en, un, estamos en pleno desarrollo, como diría nuestro colega Walter Martínez, pero qué, qué pensás que, que vivió hoy Brasil, sí, muy brevemente? Después ampliamos. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación para hablar al respecto de la coyuntura. Eh, yo veo que ahora estamos empezando un nuevo ciclo de, de, de lucha política acá en Brasil, donde el bolsonarismo eh, va a eh, estrenar como una oposición extremista, por lo visto, ¿no? Y vamos a ver cómo los actores institucionales del bolsonarismo van a eh, se portar eh, de ahora en diante ¿no? de cómo van a ser sus posiciones al respecto de los, de los sucesos. Uh, yo vi que Bolsonaro ya hizo una condenación de la violencia policial y no hizo una condenación de los actos, ¿no? Eso fue ahora a poco. Entonces, ¿En Twitter, está acá? Creo que sí, creo que en Twitter. Ta, eso, es una, eso es importante analizarlo. Sí, bueno. condenó la violencia policial y no los actos, no la destrucción. Juan Ramón, yo estuve sí. en la semana, Juan Ramón y Taca, yo estuve en la semana en el interior del estado de Sao Paulo y estuve en manifestaciones con estos bolsonaristas radicales también, en otra oportunidad. Pero me encontré en el interior de Sao Paulo, donde el bolsonarismo es muy fuerte, con algunos bolsonaristas que no son, no, no son radicales como estos que se tomaron en el Capitolio. Entonces yo no sé, lo que no sé ahora, y no sé qué pensarás vos, Taca, qué ¿cómo calificarán estos bolsonaristas no radicalizados a estos actos o qué porcentaje de los que votaron a Bolsonaro están identificados con conductas como estas? ¿Podemos hacer alguna valoración de eso, Taca, o tenemos alguna referencia? Porque esto es importante, ¿no? ¿Cuántos bolsonaristas apoyan estos actos como los de hoy? Mira, lo que pasa es que eh, la mensaje, la propaganda bolsonarista creó un clima de apocalipsis en la mente de esas personas. Las personas que están haciendo los actos eh, eh, más, las personas comunes que están haciendo los actos más extremistas, son personas que, que creen que va a empezar un gobierno comunista, que abortista y todo más, y satanista, ¿no? Y ellos realmente creen eso por causa de la campaña de, de desinformación. Entonces, eh, no, no es simple ver quiénes son uh, los que apoyan o no. Yo estoy leyendo los comentarios de, de redes sociales, estoy intentando uh, obtener alguna información, pero en grupos bolsonaristas de WhatsApp también, y se ve que muchas personas están hablando, es lo necesario, etc. Entonces, se creó en la mente, mismo en las personas que en general son más razonables, uh, se creó una especie de estado de sesión, que se puede todo para impedir al gobierno comunista, ¿no? Pero, no okay. sé, está, está muy temprano para tenernos un análisis eh, precisa de, claro. de, lo, de cómo su base va, va a reaccionar a eso. Bueno, comentamos, Juan Ramón, a toda Bolivia. Voy a leer el tweet de Jair Bolsonaro hace 23 minutos. Manifestaciones pacíficas en la forma de la ley o dentro de la ley hacen parte de la democracia pero eh, depredaciones e invasiones de predios públicos como ocurridos en el día de hoy, así como los practicados por la izquierda entre, 2003 y 2000, entre 2013 y 2017 salen de, la red, de las reglas. Y dice también, a lo largo de mi mandato siempre estuve dentro de las cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia, y nuestra sagrada libertad. Bueno, todo esto es una farsa, es mentira, y es una declaración cínica. Perdóneme que lo diga así, acabamos de mostrar a Bolsonaro diciendo que estuvo dos meses tratando de organizar eh, algún tipo de quiebra institucional para no ceder el poder, y siempre está con este discurso, que es una farsa y nunca termina de condenar los sucesos de manera taxativa y de decir que hay que re, eh, respetar la mayoría popular. Vamos a, a empezar a ver... La, el acto, este acto en el que también Bolsonaro al, se utiliza a un sacerdote para hacer un llamamiento anticonstitucional y vamos a ir analizando cómo se va construyendo toda esta cosmovisión bolsonarista de la que hablaba tanto André como Oliveiros desde Santa Catarina. Vamos a empezar con esas imágenes y a ver si podemos mantenernos a nosotros en pantalla también para ir comentando lo que vamos viendo. Esto sucedió un par de semanas antes de que Bolsonaro abandone el país con rumbo a los Estados Unidos. Como les comentaba, ahí lo vemos, esto es en el Palacio Alborada, el, el palacio donde vive, el, o el Palacio Presidencial de, de Brasil, y sus seguidores lo esperaban ahí. Entonces Bolsonaro, que no declaraba a la prensa, estuvo callado dos meses, viendo cómo hacía, qué podía resolver para no entregar el mandato, sale con un sacerdote y ahí lo vemos eh, acompañada. Todas imágenes imágenes eh, muy, muy bien eh, montadas también. Vamos a ver si podemos escuchar un rato. Tiene subtítulos. Repita, ¡Sí, compadre. Señor. Señor. agradecemos. A vida de político, Senhor. viendo es claramente una especie de acto de adoctrinamiento colectivo llama ¿no? la atención porque no es, no es normal ver en América Latina, Juan Ramón eh, actos políticos de este calibre, ¿no? no es normal lo que, se normaliza muchas cosas que están sucediendo en nuestro continente, eh, pero esto es bastante particular Vamos a, vamos a cortar un poco ahí, vamos a comentar un poco lo que estamos viendo. Es un acto, como yo mencionaba, de adoctrinamiento impresionante. ¿Cómo, qué, valoración, ¿Qué valoración haces eh, desde la paz, Juan Ramón, de, de imágenes como estas? Bueno, eh, la verdad que no salgo, Andrés, del asombro. Eh, al escuchar esta prédica religiosa cargada de la mayor cantidad de mentiras que he escuchado en toda mi vida, pero además en la voz de un, de un cura, ¿no es cierto?, eh, de un miembro de la iglesia eh, que transforma prácticamente toda la realidad y parte señalando que Bolsonaro ¿no? es como el redentor ...del pueblo brasileño en materia de política exterior, cuando lo que hizo Bolsonaro fue aislar al pueblo brasileño, fue hacerlo condenar con, con una buena parte de los gobiernos democráticos... ¿No es cierto? Por las actitudes misóginas, por el racismo, por la depredación medioambiental, por la persecución, por la apertura del mercado de armas, etcétera, etcétera. Por su indolencia ante, eh, ante la muerte masiva por eh, el coronavirus, etcétera, etcétera. Es decir, nunca hemos tenido un, un cura, ¿no es cierto? Un representante de la iglesia, me imagino que es de la iglesia católica, Diciendo tantas mentiras en tan poco tiempo a tan, tanta cantidad de gente, señalando que Bolsonaro más o menos es como el padre redentor de los pueblos indígenas, porque lo que, lo que Bolsonaro perseguía era desaparecerlos para, quedarse, para ceder las tierras a, los, a, a, a la gran empresa del agronegocio. ¿no? Eh, el, el cura le dice a, a, la, a la gente que eh, Bolsonaro más o menos es el protector, el enviado de Dios para proteger a los pueblos indígenas, cuando en realidad lo que quise, quiso era destruirlos, ¿no es cierto? Pero además, el, el acto en sí, la imagen en sí misma, eh, taca, André, es, eh, a ver, Brasil es un Estado laico, no es normal que veamos un acto político así, a donde además el, el sacerdote no dice, bueno, una bendición para nuestro presidente no, dice una bendición para nuestro presidente que subió cuatro puntos el PBI, o sea, es, un, es una cosa muy extraña. ¿Cómo, cómo de, ¿Por qué sucede esto en Brasil? ¿Está acá? O, o no sé. Bueno, eh, acá en Brasil las bases sociales del bolsonarismo eh, se asentan en esos sectores más conservadores que eh, en el campo cultural tenemos los sectores religiosos, ¿no? Entonces, eh, además que Bolsonaro tenga una preferencia de, lo, de los eh, evangélicos, los católicos también tienen alas más sectarias, más conservadoras y reaccionarias que lo, lo apoyan. Entonces como... pero perdón, perdón, pero yo no, no, he visto, no tengo recuerdo de haber visto a otro presidente latinoamericano, yo insisto con la imagen, en un tipo de acto como este, no, es eso que estoy hablando, porque eh, hay una mezcla del de proyecto político de Bolsonaro con un tipo de extremismo religioso, ¿no? Casi un, un plan neoteocrático de, de fusionar la, la política del Estado con principios religiosos eh, distorsionados, ¿no? No principios religiosos exactos, pero esos principios distorsionados por falsos curias, falsos profetas, falsos pastores. Entonces, entonces eh, es inédito, sí, es inédito, pero es una cosa de, de, de la esencia del bolsonarismo apelar siempre para el nombre de Dios, para justificar sus acciones que están muy lejos de Dios. En el último minuto, vamos a ver si nos podemos centrar en el último minuto, directamente el sacerdote hace un llamado a que esos seguidores desconozcan y a que los militares desconozcan al gobierno de Lula da Silva. Vamos a ver, creo que es el último minuto y medio, a ver si lo podemos ver ahí, porque ya es una declaración abiertamente golpista y con el presidente Bolsonaro al lado, obviamente legitimando ese discurso, a ver si lo podemos ver. Dimensia. Para Hola, Andrés. Andrés, taca. Esto, esto, esto es lo que explica lo que, lo que vimos hoy en Brasil. Yo con eso ya me retiro hasta que vuelva la democracia, compañero. <risa> Andrés, yo creo que ni en el, ni en el sueño eh, más... Eh, en el, ni en el mejor de los sueños creo que Bolsonaro podría dar un discurso de la dimensión que acaba de dar el cura frente a los feligreses. Yo me temo que las limitaciones, las propias limitaciones mentales de, de Bolsonaro harían imposible un discurso parecido al que, eh, eh, al que dio el cura dos semanas antes de las elecciones. Ese es un primer dato. Y el, y el, segundo, el segundo dato... Eh, es este fenómeno que seguramente Taca nos va a explicar: esta suerte de centralidad que está uh, hoy día adquiriendo el peso de las iglesias, no solamente la iglesia católica, aquí las dictaduras militares en Bolivia han, han estado. ¿No es cierto? Apoyadas por una parte de la Iglesia, de la iglesia Católica. De hecho, no, no te olvides que Banzer iba a confesarse todos los domingos junto a su mujer para luego asesinar durante el resto de la semana. Pero también hemos visto en el golpe de Estado del 2019 la irrupción de la. De, de, de, de, del, de la, de la iglesia a través de la Biblia, la, la, la, la incorporación al palacio, etcétera, etcétera. Había una disputa, ¿quién se quedaba con la bendición de Dios entre, entre, eh, entre Luis Fernando Camacho, entre Áñez y el ex ministro de Defensa? Este, ¿Este sobredimensionamiento acaso no se da sobre una sociedad? que está viviendo una enorme incertidumbre, que está cada vez más vaciándose de cierta, de, de, de, de cierta certidumbre institucional, democrática, cultural, etcétera, etcétera. Es decir, Taca, ¿a qué obedece que en el, particularmente en el Brasil el bolsonarismo tenga como centro de gravedad ¿no es cierto? el peso de la iglesia? Bueno... Eh, creo que es por causa de la estabilidad de la institución religiosa como una herramienta política también porque ahora estamos viviendo en Brasil la quebra del pacto constitucional de 1988 que fue, fue rompido. Fue, este pacto fue rompido en el golpe de estado contra Dilma Rousseff y desde entonces eh, es, de, a, a, vemos la situación eh, se deteriorando ¿no? cada vez más en eso las iglesias con un, una línea más eh, conservadora se ponen como una, una institución estable que, que pone algún tipo de asistencia y que tiene un, un, una cosa importante, trabajo territorial el trabajo territorial que le da una capilaridad social que, que, que, que impone a esta fuerza conservadora que actualmente sostiene Bolsonaro. Taca, un abrazo grande, nos quedamos sin tiempo. Eh, muchísimas gracias. Esto que dijo Taca con Ramón creo que es fundamental. Cuando llegábamos a Brasilia la semana pasada, vimos el día 30 de, 31. 31 de diciembre. Todas las iglesias evangélicas abiertas y llenas de eh, gente, Juan Ramón, una imagen impresionante en una Dos a fecha. Tres así. iglesias por cuatro. Sí, impresionante. Un abrazo grande. Ha sido un placer compartir este rato. Y seguiremos informando desde Brasil. Juan Ramón, te mandamos un abrazo. No. Un abrazo, Ramón. Gracias, Taca. Gracias, Andrés. Eh, antes de cerrar el programa sería interesante actualizar eh, lo último que tenemos de lo que está ocurriendo en el Brasil frente a este, esta ocupación de las tres instituciones más importantes del, del, del poder público brasilero como es la Asamblea Legislativa, el Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia y la, el, se puede decir eh, el, la Casa Grande del Pueblo en el Brasil, Después de que fueron ocupadas, inmediatamente el presidente Lula da Silva, que se encontraba en una población afectada por los desastres naturales, emitió un decreto para promover la intervención del, del Distrito Federal en materia de seguridad, lo que ha permitido una reacción inmediata tanto de fuerzas policiales como del Ejército para retomar el control, por los últimos datos que nos señalan, el control eh, de la situación está siendo retomado gradualmente y se están haciendo operaciones paralelas de inteligencia y de detenciones respecto a los presuntos responsables. La pregunta que queda en el ambiente es, eh, tanto para Andrés como para Ataca, antes de cerrar el programa, ¿cuál es el papel? de los Estados Unidos que permite hoy que Bolsonaro esté dirigiendo un golpe de estado desde el estado de la Florida ¿qué, qué es lo que dice el presidente Biden? ¿qué eh. es lo que dice el secretario de estado? ¿va a, a permitir que Bolsonaro desde los Estados Unidos esté promoviendo este golpe de estado? dejamos, por lo tanto esta respuesta en la Casa Blanca y una sola cosa una Uy. sola cosa, se especulaba que Bolsonaro podría refugiarse en Italia con el gobierno de Giorgia Meloni. Hay que darle, le vamos a dar seguimiento a eso. Con toda seguridad, pero vamos a esperar una respuesta pronta del gobierno de los Estados Unidos. Creo que ya ha hecho esta petición una, una representante del Congreso norteamericano que representa a un importante sector de la comunidad eh, latinoamericana. Eh, por lo tanto, Estados Unidos, Presidente Biden, Secretario de Estado, Anthony Blinken, ¿qué van a hacer hoy que el golpe de Estado fluye desde los Estados Unidos contra el pueblo brasileño y contra la estabilidad democrática del Brasil y de América Latina? Con esto cerramos el programa y muchas gracias a todos quienes nos siguen domingo a domingo. Grande abrazo. Gracias, gran abrazo.